Bienvenido a un video más de Glitchpop. yo soy Oliver y en esta ocasión toca hablar de un género de los videojuegos que no tiene una lista de seguidores tan extensa como otros, los juegos de ritmo. Y sí, al decir esto a muchos lo primero que se les viene a la mente es el Just Dance, pero me gustaría enfocarme en aquellos juegos en los que debemos de seguir patrones en pantalla y presionar botones al ritmo de la música. Hablaremos de los beneficios que estos juegos en particular ocasionan en nuestro cerebro y por qué más gente debería jugarlos. Comenzamos. La música, una de las seis bellas artes sin incluir al cine, que nos ha acompañado desde hace al menos 40.000 años y empezamos a registrar grabaciones en los años 1800. La música ha sido y siempre será parte importante de nuestros sentimientos, denotando alegrías, tristezas, frustraciones, paz y muchas otras emociones dependiendo de qué canción escuchamos o lo que esta canción representa para nosotros. A pesar de que la música es muy subjetiva, la realidad es que la categorización de ella en los diferentes géneros musicales nos ayuda a identificar más fácilmente aquellas canciones que van con el estado de ánimo que tengamos en ese rato. Las canciones han tomado una parte cada vez más importante tanto en películas como en juegos de video, a tal grado que tanto en uno como en otro caso, existen premios enfocados en recompensar con títulos a los mejores compositores musicales en filmografías o en videojuegos, sin embargo, esto no se detiene aquí, sino que existen hoy en día muchos juegos cuyo protagonista es precisamente la música, elemento sin el cual definitivamente sería imposible jugar y sinceramente arruinaría toda la diversión del juego. Pero ¿qué hace este tipo de juegos tan diferente del resto de género de los videojuegos? ¿Y por qué será importante darles una oportunidad? Sobre todo si eres de los que les encanta cantar cuando estás en el baño. Los juegos de ritmo se caracterizan por tener un objetivo en común. Completar secuencias o patrones en los que debemos de pulsar botones en nuestros mandos al ritmo de la canción que se está reproduciendo, intentando no fallar demasiado para no obtener una mala calificación cuando la canción termine. Y es ahí donde el primer beneficio de jugar este tipo de juegos es revelado, la concentración. Cuando jugamos juegos de ritmo es necesario agudizar nuestro sentido del oído, así como nuestro sentido de la vista, reaccionar a la música con los patrones en pantalla y cuidar que no se nos pase ningún patrón de la secuencia. Jugar juegos de ritmo nos va enseñando poco a poco a mantenernos atentos, concentrados y enfocados en una sola actividad. Nuestra mente no puede estar distrayéndose pensando en las actividades que vamos a realizar el día siguiente, o si en ella te ama o no te ama, o en qué pasaría si tu hermano mayor se diera cuenta que tú fuiste el que te comiste su gancito. En ese momento en el que nuestra mente comienza a disvariar pensando en otras cosas, corremos el riesgo de perder nuestra racha de aciertos y comenzar a tener calificaciones negativas en el juego por lo que la concentración se convierte en una pieza clave y fundamental para superar los diferentes niveles. Existen juegos de ritmo deslumbrantes, donde no solamente predomina la música de calidad, sino que en conjunto con efectos visuales apantallantes y en alta resolución, hacen que la experiencia sea aún más entretenida. Tal es el caso de la saga DJ Max, que fue presentada ante nosotros a nivel global en el famoso portátil PSP de Sony. Este juego ha tenido múltiples versiones, generalmente en dispositivos portátiles, hasta llegar a la última versión, DJ Max Respect, que fue lanzado originalmente para PlayStation 4 y que actualmente también puede ser descargado para PC. La familia DJ Max se caracteriza por ofrecernos recompensas muy atractivas al superar los diferentes niveles de sus canciones, tales como videos musicales, música adicional nueva para poder reproducir y jugar, ganarnos un lugar en tableros de posiciones a nivel global o desbloquear niveles y dificultades adicionales de las rolas que ya tengamos para tener retos aún mayores. Yo creo que como DJ Max no hay dos, y si algo me queda claro es que juegos como este nos enseñan algo que todo mundo necesitamos en esta vida, perseverancia y motivación para superarnos a nosotros mismos. Cuando tenemos un mundo de rolas para elegir nos podemos topar consecuencias muy difíciles para nuestras habilidades actuales, entonces simplemente las dejamos de lado y jugamos algunas otras que tengan un grado de dificultad menor. Al disfrutar la música y los videos musicales que nos muestran, nuestro recorrido hacia la perfección no es tedioso ni aburrido, poco a poco, con práctica y repaso de las secuencias, nuestra destreza dentro del juego va mejorando, pudiendo visualizar cada vez con mayor facilidad esos patrones y sobre todo ejecutar los conjuntos de botones en el control de la consola para poder lograr una calificación excelente y un combo perfecto sin fallo alguno. La perseverancia se convierte en destreza y la destreza se convierte poco a poco en un nivel de habilidad superior que nos lleva a tener éxito donde antes no lo teníamos. Y es así como formamos el hábito de la perseverancia que podemos extender a otros aspectos de nuestras efímeras vidas terrenales. ¡Ay, qué filosófico me puse! Existen juegos de ritmo que no tienen la trascendencia o el éxito que quisieran, pero no por eso son malos juegos. Super Big Sonic es un juego que actualmente está para consolas como Playstation 4 y Nintendo Switch y que tiene una interfaz muy parecida a DJ Max en algunos aspectos. Sin embargo las secuencias o patrones de las canciones que jugamos aparecen en un extraño formato circular al que sinceramente sí, cuesta un poquito de trabajo adaptarse inicialmente, pero una vez que lo dominamos resulta muy interesante de jugar. Juegos como Super Sonic nos ofrecen un modo de juego distinto al que tenemos que estar atentos a varios puntos alrededor de la pantalla para no perder de vista los patrones. Es así como juegos de ritmo como este hacen que ampliemos nuestro rango de visión o como científicamente se dice vista periférica. La vista periférica nos hace darnos cuenta de lo que pasa alrededor de nosotros aunque nuestra concentración visual esté en un solo punto. Imaginemos que vamos manejando, nuestra vista está generalmente enfocada hacia el frente del auto, hacia el camino. Teniendo una vista periférica pobre, a lo mejor no alcanzaríamos a notar que un animalito viene por el lado derecho del camino, y para cuando lo tenemos de frente tal vez sea demasiado tarde y suceda una tragedia. Sin embargo, al desarrollar la vista periférica podemos darnos cuenta de lo que pasa a nuestra derecha e izquierda de nuestro campo de visión, para mantenernos más alerta en todo momento. Es así como juegos como Super Beat Sonic son indispensables en nuestra biblioteca gamer. Otra característica importante de los juegos de ritmo es que agudiza nuestro oído musical, permitiéndonos tener un mejor sentido de la música, seguir el ritmo mucho más fácil y nos hace capaz de identificar sonidos dentro de las canciones que muchas veces pasamos de largo. Tomemos por ejemplo el juego Crypt of the Necrodancer. Este juego se trata de eliminar monstruos con nuestra espada adentrándonos en diferentes calabozos. Sin embargo, no de la forma habitual que todos conocemos, sino siguiendo el ritmo de las canciones techno que se nos ofrecen para que de esta forma podamos desplazarnos por lo que pareciera simular la pista de una discoteca de los 70 Para poder avanzar necesitamos seguir en todo momento el ritmo de la canción de fondo, pulsando el D-pad en la dirección que querramos ir una y otra vez sin parar en cada beat de la canción. Para poder golpear a los enemigos basta con acercárnosles sin perder el ritmo. Sin embargo, los enemigos también se nos abalanzan y tiran golpes cada ciertos bits, por lo que debemos de ser muy cuidadosos en qué momento acercarnos a ellos, no vaya a ser que seamos nosotros los que recibamos el golpe. Así pues Crypt of the Necrodancer nos ofrece un estilo de ritmo bastante diferente en donde tenemos que estar siempre en constante movimiento sin perder el ritmo y al mismo tiempo estar pensando en predecir los movimientos de los enemigos que nos rodean para no ser presa de sus ataques y por lo tanto perder la partida. Es un juego sin igual que actualmente tiene una edición completamente ambientada en The Legend of Zelda y que obviamente está disponible para Nintendo Switch. Una auténtica joya. Los juegos de ritmo también amplían nuestro conocimiento musical, trayendo a nosotros canciones que muchas veces no conocemos ya que no son temas populares o comerciales. A diferencia de juegos como Just Dance, en donde el éxito radica en parte en que las canciones que se nos presentan es música que todo mundo conocemos y amamos, excepto el reggaetón, ¡cough, Juegos como los que estamos enlistando ahora muchas veces tienen excelentes pistas compuestas por artistas underground que suelen ser famosos en otros países pero que no trascienden continentes, al menos no hasta poner su música dentro de estos juegos de video. La serie de juegos de Taiko Drum Master o Taiko no Tatsujin como se lee su nombre en japonés, su país de origen, apareció originalmente en Arcadias en el país del sol naciente, sin embargo se portó al mundo de las consolas trayendo una versión para PCP y a partir de ahí teniendo otras versiones para la misma portátil, otra más para Playstation 2, una versión para Wii, una versión para Playstation Vita y actualmente cuenta con una versión para Playstation 4 y otra para Nintendo Switch. En Taiko Drum Master simulamos tocar un don, o tambor japonés, y mientras escuchamos las canciones de fondo debemos presionar los botones del control para que en la pantalla suene el sonido ya sea del tambor o del choque de la madera entre las baquetas y las orillas del don, fusionando así el sonido del tambor con la canción original. Si bien es cierto que algunas de las canciones que aparecen en Taiko Drum Master son conocidas, como por ejemplo el tema de Dragon Ball Super o la versión japonesa de Let It Go de Frozen, el juego se caracteriza por dividir sus canciones en géneros, siendo estos J-Pop, anime, música de videojuegos, música clásica, Vocaloid y por último la sección Namco Original, donde presentan rolas enfocadas generalmente al género J-Pop, pero que son producidas por Namco, la compañía desarrolladora de juegos de Taiko Drum Master. De esta forma nuestros oídos se nutren con música de otras partes del mundo y tenemos una visión más amplia de lo que se escucha en otros países. Por último este tipo de juegos nos permiten disfrutar la música, nos traen a nosotros un mundo de temas musicales muchas veces nuevos para nosotros pero que tarde o temprano se convierten en nuestros nuevos favoritos. Llegamos a conocer géneros a los que tal vez no habíamos estado expuestos aún y nos permiten desarrollar muchas habilidades que podemos utilizar en nuestra vida diaria para superar fácilmente nuestras metas. Así que ya lo sabes, la próxima vez que te topes con un juego de ritmo dale la oportunidad y si tienes dudas sobre qué juegos son los mejores no olvides preguntarnos en los comentarios. En Glitch Pop somos amantes de este género y estaremos muy contentos de poderte dar la lista de nuestros juegos favoritos. Yo soy Oliver y nos vemos en un próximo video de Glitch Pop.